matando lentamente estoy llegando al fin mi cuerpo grita por un trato decente el ruido en mi cabeza silencia lo que hay detrás de tu apariencia el patriarcado Sospechar que mi existencia se va apagando. La lucha de la libertad comienza por mi propio espacio. Tus ojos no ven más allá de tu reflejo, idolatrándote. Curiosa forma de quererme amar, no han hecho más que. Precio. Con una de cal y vinte de arena tropezando con la misma piedra. Tengo de buscar afuera lo que llovía en día. Con paciencia, con pasión, percepción de la ostia. a sospechar que mi existencia se va parando. La lucha de la libertad comienza por mi propio espacio Tus ojos no ven más allá, en tu reflejo idolatrándote Curiosa forma de quererme amar, no han hecho más que darte